El término phishing se usa para referirse a uno de los métodos más utilizados por delincuentes cibernéticos para estafar y obtener información confidencial de forma fraudulenta, como puede ser una contraseña o información bancaria de la víctima. Puede derivar en delitos de suplantación de identidad, fraude, extorsión o robo. El proceso del phishing suele ser el siguiente. La víctima recibirá un SMS, correo electrónico, descargará algo no deseado o simplemente entrará en una página web clon. La víctima introducirá sus datos personales, contraseñas o datos bancarios, y estos le llegarán al delincuente. Estos son dos ejemplos de phishing. Tenemos un mensaje recibido de un remitente que parece ser Paypal. Si se hace clic en la página, los datos introducidos por la víctima irán a parar al delincuente. Aquí tenemos un ejemplo igual pero de Apple ID. Se aprecia que tanto el enlace como el correo del remitente no son los oficiales de Apple. Además, la web a la que se entra no cumple con el protocolo HTTPS. Por último, tenemos un ejemplo de Cuchabank, en el que el enlace es verídico, la página cumple con el protocolo HTTPS y no se observa ninguna anomalía. Para evitar que esto ocurra, nos fijamos en el remitente, que sea de confianza, que conozcamos el correo desde donde se nos envía la información. Además, que el enlace en el que vamos a introducir los datos personales sea un enlace de confianza, oficial. Podemos tomarnos la libertad de realizar un intento de inicio de sesión con datos que no sean reales para comprobar el sitio web. También, siempre comprobar que la página web cumple con el protocolo HTTPS, el candadito verde que observamos al lado del enlace. Además, en todas las cuentas importantes que tengamos, es recomendable activar la verificación en dos pasos, que nos aporta seguridad, ya que si alguien consigue acceder a nuestros datos, no podrá entrar en la cuenta.